Personas aún no identificadas a bordo de un automóvil que no portaba placa penetraron a una piscina en el municipio de Salcedo en donde robaron a los propietarios una suma indeterminada de dinero y una pistola. Un residente en la cercanía narra lo sucedido. Duraron la mañana casi entera ahí, jugando esa vaina que... Eh, dos muchachos y una mujer. Entonces... Eh, había un carro sin placa parado por ahí arriba, nada más había uno, quiere decir que lo que hicieron la el atraco con estos dos y la mujer. Entonces ahí lo cogieron, le dieron unos golpes a Luis, la mujer la tumbaron, le pusieron un pie, la estaban ajoicando, eh, la mujer le echó mano a uno de los atracadores cuando ya vio que viendo la mujer y sacó una sevillana. Entonces ella le dijo. No me mate mi marido, que, que este te Llévese todo. Y entonces la policía llegó, pues, a atrás de eso. En cámara, Yuriel González para NTN, Joanny Cordero.